Muy buenas noches y bienvenidos a los que nos acompañan hoy. Por desgracia parece que el tiempo ha decidido importunarnos... ...y ha caído un aguacero antes de que se abrieran las puertas absolutamente tremendo. El cuadro arbitral se mira con precaución... ...y es que un piso resbaladizo supondría una complicación añadida para su trabajo. Ellos tratarán de que no se les complique el partido... ...que es lo mismo... ...que quiere el respetable, pero las condiciones son complicadas. ¡Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy! ¿No os parece? Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Quiere jugarla rápido hacia adelante. El Kievo Verona se mostró intratable en el pasado enfrentamiento entre ambos equipos. La afición no deja dudas de que espera asistir a más de lo mismo. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gol! ¡Ha marcado! Y ahí tenemos el primer tanto del partido. Y este gol le garantiza un puesto entre los mejores goleadores. ¡No se puede empezar mejor! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡El Kievo Verona trata de crear juego! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Y sale! ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. El portero sale de... sola línea ¡Pero qué bien le pega! Logra despejarla ¡Un corte providencial! Balón para arriba Pino. Y prueba uno. Un poco más cerca y eso es gol. Balón en largo. El Quievo Verona trata de buscar esa chispa. El Quievo Verona trata de crear juego. Y llega tiempo para despejar. El Quievo Verona afianza su ventaja controlando el balón sobre el terreno de juego. Nández. Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¡Balón arriba! ¡La manda arriba! ¡Dispara! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las mallas! ¡Gol! Bueno, es que estamos hablando de un equipo que le encanta mover la pelota, así ¿eh? Y esta vez los jugadores han cumplido a la perfección. Yo creo no que consigue desconcertado el... El Cagliari. Saque de centro con empate. Y vuelta a empezar. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Pase largo hacia adelante. Busca una buena jugada. Allá va el centro. La defensa hace su trabajo. ¡Quinza el golpeo. ¡Ojo! ¡Que hay peligro! Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área. ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Aparece para alejar el peligro. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Se hace con ella. Ahí está, para recuperarla. Balón largo hacia adelante. Dejado sentado a la defensa Pero al final a Alguien anduvo tan fino como él Yo creo que el control Es lo que le juega la mala pasada Intenta Una primera parte Muy entretenida Con alternativas en los dos equipos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 Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? pero se equivocaba. Y la juegan hacia atrás. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Menudo avance se ha marcado con la pelota y ahora qué? Pasan a la alternativa. Ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido. Es que el marcaje para que no participe en el juego le está saliendo perfectamente, pero tiene el inconveniente de que dejas espacios en otras zonas del campo. Ojo con eso, ¿eh? Tendrán que estar muy atentos. Qué buen control. Les falta todavía un poquito de ritmo, ¿eh? eso está claro. Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque. El Cagliari... Tiene que darle las gracias a su entrenador por su anterior resultado. Le llovieron los halagos desde la prensa y de forma muy merecida. Actuó con muchísima determinación, incluso con osadía. Y su acierto llegó justo cuando más se necesitaban los cambios. Logra despejarla. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! La recibe. Mete un centro rápido. El Chievo Verona trata de crear juego. Guillermo Arana. Examina las opciones. Un pase realmente fuerte hacia arriba. A ver qué se saca de la manga. Quiere subir el ritmo. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. Y vuelven a tener la posesión. Va a tener que hacerlo solo. Pase a la banda izquierda. Envío hacia el área. Y aparece para despejarla. Balón para arriba. Puede tener ocasión si llega al centro. Balón arriba. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Balón en largo. ...se hace con ella... ...y la lanza en largo... ...consigue imponer su físico... ...y acaba ganando el balón... ...esa podría haber sido su última ocasión... ...¡Golpea el balón! ¡No ha amarrado ¡Una clara ocasión! Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado... Está claro que esa ocasión le habría metido 9 de cada 10 veces. Y se viene. ¡Un cambio de jugadores! Brain Díaz sale al campo para revolucionar el partido, sin duda, ¿eh? Es una bendición contar con jugadores incisivos como él. Parolo. Busca una buena jugada. Avanza por el centro. Seguimos con el empate en el Luminoso. Y ninguno de los dos equipos... Arroja la toalla. Si no se conforman con el empate, uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria. ¿eh? Abre el juego a las bandas. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Balón largo. Intenta superar la línea de centro. Nande... Se hace con ella y concede tiro libre. ¡Disparo puerta! ¡Qué parada tan espectacular! El disparo ha sido bueno, pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero. Gran intento. ¡Oh! Bueno, jugador jugadores saben moverse muy bien en los defensas y lo que vamos desde justo. Ahora, a la hora de rematar ya se otra cosa. Parolo. Desde ahí puede entrar. Lo intercepta. El portero saca el largo. Balón en largo, desde luego promete. La recupera enseguida. Y de esta manera concluye el partido de hoy. Tenemos un empate en el marcador. Los técnicos deben estar contentos. Sus sistemas han funcionado. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Lo han intentado, lo han intentado. Pero ha faltado mayor fortuna y claridad sobre todo a la hora de decidir que no han estado bien en la definición, del mal el menos podrán pensar, por lo menos por el empate. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio? No, gracias a ti.